Las sucesivas crisis que está atravesando nuestro país ha impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. Paralelamente al incremento de la pobreza y la desigualdad, nuestra sociedad está sufriendo un aumento de la polarización y una normalización alarmante de las expresiones y de los delitos de odio. Las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social se han convertido en un objetivo recurrente de las expresiones de odio. La aporofobia, el odio o el rechazo a las personas empobrecidas por el simple hecho de serlo supone un atentado contra la dignidad humana, que comprende diferentes niveles de gravedad. Desde la invisibilización, los insultos o las vejaciones hasta las agresiones sexuales, físicas u homicidios. Con esta jornada queríamos brindar un espacio de reflexión sobre aquellos mecanismos que pueden favorecer una mejora de las políticas y de las legislaciones públicas en materia de lucha contra la pobreza, dando a conocer las estrategias que se están implementando para hacer frente a los actos aporofóbicos y discriminatorios. Entre todas y todos podemos asumir un compromiso social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y defender una sociedad libre, diversa, tolerante e inclusiva, donde la aporofobia y otras expresiones de odio no tengan cabida. Contraporofobia. No pongas oído al odio.